otro incidente entre los hinchas que viajaban hacia Mendoza para ver a River lo digo esto porque tuvimos sí. cuando vino Boca acuerdan a sus fue 7. por la ruta 7, sí. en este caso nos vamos hacia el norte en la ruta otra 40, zona de ingreso de la provincia y lamentablemente otra víctima fatal en el departamento de la Valle en donde una mujer perdió la vida, una mujer de 56 años, lamentablemente ahí estamos viendo imágenes de eh, lo que fue este accidente eh, bueno, el colectivo venía con hinchas uh -huh. de River desde San Juan, venían hacia la provincia de Mendoza para disfrutar claro, partido. Este, el partido de River cuando fue impactado en el lado izquierdo eh, del, de, digamos, del del lado no, del lado izquierdo del, del colectivo eh, por un Volkswagen Gol eh, al mando de una mujer de 56 años que termina falleciendo casi en el acto por el impacto si ustedes ven las imágenes de cómo quedó el vehículo la verdad es que sí, es sí, impresionante sí, sí. los hinchas eh, fueron sufrieron heridas eh, leves. muy leves sí tuvo que ser intervenido, pero por un, también por heridas leves, eh, es decir, asistido el chofer. Es que impacta de, en la zona del chofer. Claro, mira el cómo auto quedó viene el vehículo. El vehículo. Destruido, una pena. Eh, sí, la verdad es que es impresionante, aparatoso, ¿no? Mm. El accidente por ahora no se ha podido establecer las causas del siniestro, eh, si la mujer perdió el dominio o qué fue lo que termina ella. E impactando directamente con, eh, con el colectivo Sin dudas, esto nos trae a la memoria Lo que bien decías claro. vos en la introducción eh, Este accidente que también uh -huh. se cobró con la vida de un hincha claro, de Boca La diferencia de... entre uno y otro es que en ese momento falleció Una chica que venía dentro del colectivo Y en sí. ese caso quien fallece es la conductora del vehículo sí. Que impacta al colectivo que trasladaba a los hinchas de River ¿no? Exactamente bueno, una pena, Sofía, sin lugar a dudas, lo lamentamos profundamente, casi todos los lunes tenemos que hablar de incidentes viales, ¿eh? esto sí que, que nos, nos, nos llena y nos apena, sería hermoso comenzar un lunes sin tener que darles este tipo de noticias. 7.13 minutos de la mañana, nos vamos a quedar en parte con esto, que es una noticia sumamente trágica, y la otra parte, ¿no? estos hinchas venían a ver el partido de River, partido que finalmente se disputó en el estadio Malvinas Argentinas.